Chicas, ¿estamos? chicos, estamos aquí en un nuevo video, acá en Roblox. y esta vez estoy... ¡Oh, si sí te caes, muerto Y estamos jugando, evadería. y ahí vienen los Netflix. Déjame presentarme mejor. Ayúdale. El... ay no, se murió la cara. Bueno, empezando estamos acá, y la nueva... Y te vamos, quisiera actualización, es, donde los Netsbots se volvieron más pro y la cogieron la, la fue inteligencia fue artificial, suerte. así que, así que la sí, la vamos a estar la con, la con la cruzando, la literalmente es, con nosotros mismos. dónde te va a volver a encontrar con la computadora, ya no te va a querer prestar, no animitas. ¿Cómo dirás bien esa wey? ¿Está cargando? ¿Te olvidaste? ¿Estás jugando? Fuegamos desde antes, ya viene Tomás, te vamos a jugar por Ay no lo quería, no quería coger, wey. Bueno. Bueno. Ahí viene el Brody, ya me aprendemos. No, ese Kid, es ese tipo es de los nuevos, los nuevos no me los tengo. ¿Quién te ha dicho que hagas esta. Bueno, esta cosa está perpadeando y literalmente es una de las señales de que está en Xbox, así que. Solo falta esperar. Otra cosa es que parece un temblor, literalmente. Bueno, se cayeron, se cayeron, se cayeron. Bueno, literalmente, no me recuerda recordar. Sí, gané. Amor, tiene si me espera. De... Sí, gané, porque dice derribados eh, de veces. Y no sé ni el por qué, pero este mapa pasó muy ¿no? bien. O sea que antes de que irme al menú a comprarme otro radar porque el desgraciado de radar no viene así que este momento tengo, oh mamá, tengo mucho dinero, espérate mirele, dije que compro, ya veo que me parece, no tengo un bonnetas bueno, comprar y chau ay no me lo equipe, ¿Por qué soy tan tonta? ¿Ya ay no me lo equipé ¿Ya lo que ¿Ya lo quité? ¿Ya no. no, lo no ¿qué? Suena? Suena que cada vez que está cerca esta cosa que te mata ya el matador. Sí, literal. XD. XD, que no se paga. ¿Qué pasó, panita? ¿Por qué no me puse en segunda persona? Bueno, literalmente ella se tiene que sacrificar. Híjole, híjole, híjole, soy La mancha, la manche, la manche, la mancha. La mancha. ¿Tiene? Ah, tengo de linterna, ah, ¿no? La manche, la manche, la manche, la mancha. Oh, no, pana. Ven acá. Literal, no puedo salvarte aquí, debido a cada. ¿Te hablas de Sí, vecín? recién. Recién, recién. No, recién, recién. Bueno, creo que el cabrón es ese, ¿por acá? Ah, no. Oye, te, Nunca chico, te chico, ¿Ese, ese baile, No se de pude Sí, baile, aquí ¡Malaria sea mi suerte! ¡Con no! Corran para el otro lado, para el otro lado, mis hijos. Pero... no tienes que manchar parece, parece, mi Ay no, se murió Bueno panita ¿Cuál el Te voy a salvar acá es No amor, me lo quiten amor, Ya, revivirlo yo Lo reviviré Bueno ya, deja de dar Yo, literal ¿Cómo va? Esa soncera. Si es que un que ha traído ese banco, el Lucas de oro. XD. No, XD, <risa> Me dio un montón de miedo cuando vino ahí. ese soncera. Es, sea, bueno, ahora sí me voy a la Uy. Hola. Sí, me voy a equipar. Ah, ya no tenía 3.000. Bueno, ¿qué importa? Voy a quitarme. Yo, un huevito. Bueno, tres huevitos. ¿La espumadera? No, yo no he hecho nada con la espumadera. Con hice para sacar el arroz. Tranquilo, ¿y ¿qué será este Tranquilo ¿Qué este? ¿Vale? no, Ya no tiene ni... Ya no emite ningún sonido Ay, no, ya valimos Valimos ¡Valimos! ¡Por el otro lado, mis hijos! Sí, tiene sonido en mente Pero ya valimos, güey Pero solo nos falta... Ahora solo nos avisa el de ese que hay cuando viene uno ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Corran, ¿Sí? corran para el otro lado, para el otro lado! para el otro lado, para el otro lado! lado, lado. ¡Ayuda! ¡No, no, no, no, no, no! no. emite ningún desgraciado sonido para desafortunadamente <tose> esta sonrisa Tiene un montón así que es que me asusté porque no quería emitir gritos esta sincero da mucho sonido cuando te mata che ah, literal da miedo, da miedito da miedo bueno ya no podré ganar esta ronda porque ganar significa no morir ninguna vez, así que sí, muero. ¡Girde! Bueno. Otra vez aquí, miren, el mejor baile. Sí. Sí. Toma, agacho, bacho y baile. ¿Cuál debe ser este? manchar, no nooo ya se fueron literal es esta avisa cuando viene esta de la chica por qué la salvas ya wey. en fin de cabo ellos están bien lejos de mí. ay ¡Oh, mira que bonito ahora tienes oye ¡Oh, uy literalmente tienes Sí, si tiene mi antiguo avatar si tiene mi antiguo avatar literalmente era esto unos unos pantalones solo que tengo que detener mis calas no que importa estas eran ya bueno bueno se acaba este mapa aunque siempre lo veo xd gracias bueno, han añadido nuevos mapas por lo que veo, pero me gustan los básicos. Vamos a probar el laberinto. Así que, anoche, ah, anoche, por un momento había... había leído Eva de en vez de Porque es una nueva aventura, y así que. Bueno, con este radar en el laberinto, la suerte es que me ayuda mucho a saber si hay humo, porque simplemente no los puedes ver. Porque es se traban en estas paredes. Aunque también se pueden trabar acá en estas paredes y salvar a los que están en un lado de la pared. Por ejemplo, la no andan? Si tú eres flojo, no quieres andar por acá, simplemente se pega a la pared y lo no cargas o lo no revives literal. Pero no se tiene que mover, de. Ah, wey bueno, pues, Entonces estamos acá en otra ronda en el laberinto. Ya había jugado otra. Así que, bueno. calma Aquí hace ese. Pues miren. Adiós. Aquí está mirando a la chica. Que al llámale al... a alguien. maravilla sí. Bueno. ¿Para Sí, está limpio. Lo no, siento sí, por no revivir, pero es que la verdad está muy frustrada. Me gusta el compa que estaba bailando, y de... Que... Bueno, sí, este radar nunca le hago caso, pero cuando no le hago caso... ¡Vas a romper mi pantalla! Siempre me matamos. ¿La volvió? Creo que sí. ¡Oye, no hagas eso! sí, deja de de jugar así, año para jugar y aquí sí, de... Ahí viene la munición. Cuando no le hago el caso. ¡Ayuda, pues! ¡Ayuda, por favor! Ay. Sí, el lópezito ese... Sí, estaba jugando. Bueno, yo comienzo a jugar, pero a veces me pierdo y... Literal, del susto me trago y... ¿eh? Vale. ¡Hola! ¡Ay, miami! ¡Me encanta Bueno. ¿A dónde está mi radar, no? Yo me estaba olvidando de él. Bueno. Vamos con el radar. Bueno, lo que entiendo de esta sucera es que te matan y tienes que... ¿Qué suena? ¡Uno, ¡Lo que entendí. Bueno, ya no más ¡Oh, God, ¡Me aburrí en otra ¡Que suena. ¿Qué suena? Es pero no sé por dónde viene ese sonido. Bueno, decía que iba a revivir y estoy acá escondida como si nada. Así que... Porque... ¡Venga, venga! ¡No, murió el ayu! ¡Ay, manita. ¡Ay, no, no, no. mija! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Ay, justo se acaba la partida! ¡Bájate! Bueno, literalmente para acá tengo muchas cosas de acá y no sé por qué las qué las uso? Bueno, no las uso porque literalmente no las necesito. Entre comillas. Eche algo. Creo que esta no me deja ver. Bueno, ponemos el radar en su. <risa> literalmente cuando suena despacio. De está re re hijo y cuando suena re rápido es que está re ser, así que. Sí. ¡Ra! ahí hay un grupo de personas hablando. ¡Ay, bol! Bueno. Me encantan ¿no? los. Cuidado, cuidado porque... para. Sí. Yo tengo que salvar. A ya, me no lleva su mamá la de y no le de mañana ni se queja. ¡Oh no, la mamos! Sí. la No, sí, la Pero qué lo que eso voy a hacer es cuando qué? salvar a alguien y estoy en apuro. Bueno, gracias. Pero me demoro mucho estudiando eso en el chat, así que... ¡Ay, ¡Ay, oh, ¡Me has cortado! ¡Ay, wey. Los ¡Me has mi casa ¡Ah! Bueno, vamos a buscar a los panas, a los compas. Y no me digan que allá está el calamarío y el amongo, porque si no me mota. Bueno, literalmente debería sonar esta soncera cuando estén ahí, así que... ¿Dónde están estos bolsas y cake? Pero yo 20, 20, 20, 20, esto 20, 20, 20, la vez pero es peruano. Bueno, ya que estamos ¿Por porque creo que hasta esta ronda y cubrimos el video. Porque si no, se va a volver largo. Y uno, hubo... pinche espacio amiga, y lo llena. Y dos, que se demora mucho en subir esta sensibilidad. Así que cuando son 20 minutos, demora como 40 minutos en cargar el video Así que, oh, no en las 7 y tenía que subir esto a las 6 y media Pero que importa, no fue, no, no se me ocurrió la pinta Y que ¡Ay no! Esto lo odio, lo odio de verdad No, no, no me gusta esto No me gusta esto hoy y te dijo tu tío pocho, que ¿te faltes? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Ah? y sí, apareció en otro lugar? y no. Sí, como nada de la mesa. Por favor, bueno, literalmente. Sí. Pasa que estoy en apuros con humo y yo corriendo y de ahí me cambia en otro lugar. Pero puede conseguir algo contrario. Tú estás bien, tranquila ahí, ¿Tú ¿tú estás bien ahí? tranquilo ahí, disfrutando de la vida y dice se... y, y te intercambian con otro que estaba en apuros y ya saliste mamá, sí, ¿sí? ¡Ah! me hice también, ¡Me salvar a la chica sí, sí. Bueno, la suerte es que esto me lo avisa si está muy Ay, me llevaron hasta la otra esquina de todo el mapa. No sé, vale. ¿Cómo que es? No sé, ¿Y no tengo... ¡Ay, ¿sí? ¿Por qué me cambian de lugar a cada rato? Yo trato de escalar a los panas y nada. Bueno. No, me intercambian de lugar. Tremenda sincera Sí, ya nos vamos despidiendo. A menos que alguien me salve. Bueno, eh, espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle un buen like. Suscribirse para más cosas. Ay, chico, me estás interrumpiendo. Bueno, el video no termina. Uy, ¿por qué? Este niño estaba terminando de culminar el video y ¿eh? tú. Justo vienes a... ¿Qué es? Sí, Carly. sé. que la tengo que poner ¡Ah! no ¿Sí que... ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¿A dónde están no, pero ya, se murió, se murió. Se murió, se murió. ¿Por qué digo se murió, se murió? Ya. Yeah. Se acabó la ronda, así que... Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, denle un buen like. suscríbanse para más contenido. Y nos, ve y nos vemos. Adiós. Y adiós.